Saludos, mi nombre es Julio. El día de hoy les vengo a dar mi opinión sobre la película The Devil All The Time. Intro El pasado 16 de septiembre, la plataforma de streaming Netflix estrenó la película The Devil All the Time, El Diablo a todas horas. Algometraje dirigido y coescrito por Antonio Campos, cineasta neoyorquino que ha tenido una carrera dentro del circuito de festivales independientes tales como Sundance, incluso ha estado en Cannes. El director Campos la describe, una historia coral, ambientada entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la intervención de América en Vietnam, en la que se cruzan las vidas de un grupo de personajes diferentes. Esta película está basada en la saga literaria homónima escrita por Donald Ray Pollock, publicada en 2011, siendo este su primer libro que escribió a los 52 años luego de una larga carrera en ventas. The Devil All the Time Cuenta con un gran coro de actores, tales como Jason Clark, Billy Skarsgar, Riley Coke, Sebastian Stan, Hailey Bennett, Miawa Sikowska, Elise Scanlon, Robert Pattinson, Tom Holland y el odiado Harry Melling, el Dudley Dursley, el primo malvado de Harry Potter, entre otros. El director Campos logra una dirección elegante, clásica, bastante precisa. Logra una atmósfera agobiante, que te hace preocupar por los personajes y lograr empatía aún en sus momentos más oscuros. El trabajo de fotografía es excelente, consigue transportarnos a la época. El granulado de la imagen le da una personalidad que te atrae y envuelve. El guión es muy bueno. El trabajo de adaptación debe haber costado bastante por la cantidad de personajes y lo denso de la trama. La voz en off la hace el mismo autor del libro. Pienso que en ocasiones es bastante importante, pero en otros momentos se pudo suprimir. En todo caso, la narración nos da la impresión de un ser omnipotente. Ya casi al final de la película, podrías tener la impresión de saber el final. Los hilos se tejen de forma que la historia concluye redonda. Esto podría ser tomado tanto como algo positivo como algo negativo. Cabe destacar que la historia, en vez de criticar ferozmente a la religión, critica los extremos radicales, las malas interpretaciones de las escrituras, y esa noción de que toda persona religiosa es buena por definición. No intenta de hecho ser un relato moralista ni tampoco un relato excesivamente anticristiano. Simplemente cuenta la tragedia de estos personajes de forma cruda y sin filtro. Creo que lo más remarcable de esta película son las actuaciones. Si bien no soy fan de Pattinson como actor en estos últimos años siento que se ha reivindicado. Nos trae un pastor corrupto, oscuro, que en el momento que lo ves, empiezas a darte cuenta de su posición en la historia. Noté ciertos problemas con su acento, pero nada de qué preocuparse. La estrella definitivamente de esta película es Tom Holland. Nuestro Spider-Man se despoja de todo su estatus de superhéroe para traernos a un personaje completamente vulnerable, afectado por la tragedia, con una rabia y un deseo de justicia en su vida. Bill Skarsgård imponente se come el personaje un sebastian Stan soberbio una mención especial a harry Melling, muy bueno hay una escena que usa arañas cuando la vi pensé que era CGI pues resulta que eran verdaderas el resto del cast maravilloso aprovecho este momento para recordarles que pueden suscribirse a este canal también pueden comentar qué les parece esta película o si tienen ganas de verla apoyando a esta comunidad que poco a poco ha ido creciendo. Esta película podría ser considerada como una de las mejores del año 2020. Tampoco es que tengamos mucho de dónde agarrar, siendo esta una época asignada por la pandemia, por la escasez de producciones y por la reducción de costos. Pero no por esto debemos menospreciarla. Yo particularmente la recomiendo. Es una historia que nos hace reflexionar sobre nuestra posición en el mundo con respecto a los que nos rodean. Pienso que logrará algunas menciones en la temporada de premios como los Golden Globes y los premios Oscar del 2021, aún siendo bastante temprano para predecir algo así. Sin más que agregar, más que se suscriban, comenten, denle a like. Bye.